Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos lo que es este vehículo raro, podríamos decirlo así Es el TS-54, vehículo americano, pero tiene la particularidad, como muchos de ustedes ya sabrán, que tiene un doble cañón Bien, como lo ven aquí, en la imagen propiamente dicha, eh, tiene un vehículo, es un vehículo con doble cañón americano Lo que ya de por sí es muy raro no se sorprendan entonces que ya empezamos a ver eh, dobles cañones por todos lados, por dobles nacionalidades, con triples nacionalidades eh, o de diferentes tipos de, de, de lugares, así que ya empezamos con las cosas raras. <coughs> no se sorprendan después los triples cañones y los cuádruples cañones y ya que venga la fiesta. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí la gente de Armored Patrol, obviamente, estamos aquí en su página. Eh, esto es obviamente del de 18 de marzo. Esto es de ayer. Dice que, dado que el TS54 es con doble, eh, tiene una mecánica de doble cañón. Bueno, dice que tiene una carga de cañón de, de 8,5. Bueno, está bien, dos proyectiles. No, no está nada mal, igual. Eh, 16.30 segundos y 3 segundos entre disparo y disparo. Ok. O sea, para la recarga completa es de 16,30. Cada 3 segundos dispara 2 proyectiles. No está, está nada mal. Habría que ver, ver cuánto es el daño. Eh, tiempo de preparación de bueno, 2.5. Tiempo entre disparo y disparo de 3 segundos. Eh, fuerza de retroceso de la salvo. Bueno, eso tampoco nos importa mucho. Otra característica de, Bueno, esto sí nos importa. Daño medio del vehículo: 280. Es decir, que te va a poder pegar unos 400, 480, 560 en 16 segundos. Es un poco... Es más, un poquito más Porque tenés que pensar que entre 3 segundos Entre disparo y disparo mmm, Si... Sí, me parece un poco elevado Bueno, igualmente se va a poder bajar un poquito esto Con una ventilación y hermanos de armas Pero... No sé... No sé... Me parece un poquito poco Me queda un poquito corto 2.80 ya casi ninguno pega 2.80 eh, Y los que lo hacen recargan un poquito antes no sé el caso por ejemplo de no sé un CS que, que está recargando en 7 punto y pico 7.8 depende bueno, de cómo lo tengas equipado pero anda por ahí más o menos 7.5 8 punto y pico no sé depende ya te digo pero a veces es un poquito mucho penetración eh, con munición estándar con ap tiene ap apcr y HE. con ap penetra 200 muy poquito queda muy corto es de la vieja escuela este parece de, de, de los vehículos de 2014 penetración media, media con APCR 252 bueno está bien 252 no está mal está, está aceptable poco es está roto ni mucho menos pero 200 esto se queda muy corto ya hay dos cosas que no tres cosas no me gustan el tiempo de recarga total lo que pega y la munición estándar si este va a ser el vehículo final más o menos no me gusta mucho velocidad de giro de torreta bueno 34 está, está bien ángulo de elevación menos 8 está bien ángulo de elevación y depresión no por supuesto o sea menos 8 de depresión está perfecto está bien eh, no es lo mejor pensé que lo mejor es está entre menos 10 y bueno los Kraman, los c 12.000 que están en menos 14 pero bueno eso son una locura pero menos 8 está bien es aceptable 20 de elevación está bien eh, tiempo de apuntamiento 3.36 Está diciendo en serio que tarda 3.36 para pegar 280 Cada 8 segundos punto 15? Y después encima la dispersión a 100 metros De 0.42 Daño medio por disparo de 2000, eh, Por minuto, perdón, 2061 La velocidad, a ver, esto es importante De la P, 8.78 Buah, Qué malo, man Qué lenta, es una explosiva esto. Se entendería si fuera hit. Si fuera hit puede ser 878, 900, ponele, pero. 878 es una P demasiado lento. Ni hablar como. Bueno, para nosotros, los argentinos, chilenos, uruguayos. Bolivianos, paraguayos. Brasileros, te diría también que tenemos que jugar en el NA. Calcular con una velocidad de 878. Uff. Tenés que ser matemático, te digo. ¿eh? Velocidad de proyectil con la PCR en 1098. Está bien, está bien, no está mal. Tal vez podría ser esta la velocidad de la P. Y a PCR de unos 1250, ponele. Una cosa así. Pero... Uh, me da un poquito de, de, de, de miedo ya que sea tan... No, no, no, no, me, no me estaría gustando, te digo la verdad, sinceramente. Eh, uno de los proyectos de tanque pesado presentado en la comisión de Aberdeen Proving Ground en 1954. La máquina con un diseño clásico tenía una montura de dos cañones gemelos en una torreta masiva. Ah, o sea que esto fue un...? Un proyecto estadounidense del 54. Un doble cañón. Eh, tripulación tiene 5 personas, 5 eh, O sea, lo que es, digamos, 5 crew, 5 tripulantes. Comandante, que también es el operador de radio. Conductor mecánico, artillero, cargador y otro cargador. Eh, tanque pesado de avance. el 8. Eh, sí... Mm, 280 es lo que pega, 200 la penetración 8 con 15 como dijimos, 16,3 entre... En, o sea, lo que la, sería la carga total de los, del cargador del clip 3 segundos, eso me parece bien 3 segundos, tam, a ver, tampoco es lo mejor ni mucho menos pero tampoco son los lo 4 del, del Charfutter. o sea está bien, pegas uno y pegas otro, el tema es que sacas 2 low roll y pegas 200 y 200, pegaste 400 en 16 segundos, bro. Es mucho. es mucho, la verdad que me parece... Sí, el DPM es 2000, está bien, es aceptable, pero... No sé, <coughs> no lo sé. Uh, lo que no sé, me gustaría saber realmente, es si tiene el sistema de, de los franceses. Que tenés que disparar los dos clips y después eh, recargar... Creo que es ese, por lo que me parece eh, O no sé si es el otro Que es el estilo del, del sistema de autorrecarga. Que disparas uno como el Progetto disparas uno y ya se va cargando el otro Ahí podría ser Ahí podría ser Bueno, puntos de vida, 1400 102 de blindaje frontal 64 blindaje lateral de chasis 38 trasero 305 de torreta frontal Eso está bastante, bastante bien Diría que está muy bien de blindaje frontal. Habría que ver de cómo se distribuye estos 305. Porque capaz que son en un lugar puntual y a veces te dicen eso, pero en realidad no es lo que es, digamos. 127 trasero, 76. Eh, 127 lateral, 76 trasero. Um, potencia específica de 11,4, la típica de, de, de un pesado. Es lo, lo normal. Y acá lo están comparando con el ruso, mira, ¿ves? Acá lo comparan con el ruso doble cañón. Esto es interesante pensá que por ejemplo, lo que es el daño promedio del ruso de 390. le saca 110 de daño por disparo. Penetración 221 del ruso, mientras 200 tiene el americano. Ahora, el americano le gana en qué? En lo que... Bueno, eso es verdad. Nada mucho en recargar el, el ruso. 8 con 15, 11 con 99. Es el tiempo de recarga de proyectil y proyectil. Um... Bueno, está bien, es verdad. Tiene dos proyectiles, dos proyectiles. Este tarda 3 el otro tarda 5. Eh, 23,97 en, en recargar los dos. Y este 16,3. Bueno. Si te pones a verlo de este lado, no estaría tan mal. Se supone que tiene un. Es mejor que el ruso. Se suponen los números. Después quiero verlo porque. Es soviético, básicamente este. Es un juego de gente de, de, de, de allá. Eh de los de cerca de los urales, entonces... Eh, bueno, en comparativa, dice, supuestamente los números, dice que es mejor este, pero yo realmente quiero verlo porque después te dicen una cosa y termina siendo totalmente otra. Bueno, y acá ya directamente se los traigo para que lo puedan visualizar ustedes con sus propios ojos, lo puedan ver, pueden sacar sus propias conclusiones. Eh, esto es algo que es muy fresco, está muy nuevo, puede que cambien todo, puede que el vehículo ni siquiera salga Sería raro porque ya si han puesto un vehículo en el, en el, digamos, en el test eh, En el super test, mejor dicho, sería raro que no lo saquen porque han invertido este, en este diseño eh, Me gustaría ver de qué forma después se entrega este vehículo de, O de qué forma llega a nuestras cuentas, por decirlo así pero, eh, bueno, nada. Será cuestión de, de ir viendo y analizando. Bueno, como decíamos, un pequeño repaso rapidito. 280 es lo que pega. 370 es lo que pega con la explosiva. La explosiva pega, penetra 47. 252 con APCR. 200 penetra con AP. Pega 280. El tiempo de recarga es de 8.5. Eh, lo que no entiendo acá es que es el block time. O sea... No entiendo eso, no, no, no comprendo a qué se refiere con block time. El tiempo de bloqueo del cañón por la, por la utilización. Eh, me gustaría saber eso. Dispersión de 0.44, cierre de retícula de 3.5, menos 8 grados de depresión. Puede llevar 40 proyectiles. Tiene 5 tripulantes. Velocidad máxima hacia adelante 35 km por hora, 15 hacia atrás en reversa. Tiene una potencia específica de motor de 11.4 bueno, lo que es velocidad de giro de 30 y de 33 de torreta, 30 de chasis, eh, 1400 puntos de vida, blindaje frontal de 102, blindaje frontal de torreta 305, rango de visión 380, rango de señal de la radio, recuerden la importancia de la radio, siempre lo recalco y lo remarco, que es la posibilidad de poder ver a los enemigos en el campo de batalla, si un ligero te está espoteando muy lejos tuyo, y vos tenés un buen alcance de señal, lo vas a poder visualizar en el mapa. Si no, no lo vas a poder ver. Es el circulito que tenés en el minimapa, abajo a la derecha. Pero bueno, más allá de todo esto, queridos, eh, les agradezco que estén aquí. Recuerden que se va a venir un nuevo tipo de video al canal. Déjenme, a ver, <coughs> les voy a comentar para aquellos que se quedaron hasta este momento del video, les, les voy a comentar un poquito de qué se trata. Va a ser básicamente como una especie de trivia. Estoy armando los, los cuestionarios, por decirlo así. Van a ser muchísimas preguntas, pero van a ir repartidas, digamos, entre ciertas personas. Después, mmm, me gustaría hacer dos cosas. Uno, si les gustaría participar, por supuesto pueden hacerlo. O si les gustaría que sea entre gente conocida del WOT, que creo que también va a ir un poco por ese lado. Me parece que va a ir mechando un poquito. Eh, así pueden... Tipo, tengo dos ideas en la cabeza Uno que participen en lo que son streamers, youtubers Del WOT eh, Como para ver cuánto sabes de what. Y después también me gustaría que Me gustaría mucho también que participe gente de los clanes Tal vez elegidas por el clan ¿Entendés? Como una especie de bueno, no sé, viene Nando, el representante del clan de, no sé, por decir algo, Nando, Nando Army, por decir algo, ¿entendés? Entonces, como que yo represento a mi clan, entonces, yo soy un burro, el clan queda como un burro, ¿entendés? Sería un poco divertido y estaría, me parece que estaría piola por ese lado también. Así que, es una forma que tengo de interactuar con ustedes también, que ustedes participen del canal también, más, no solamente a través de los mensajes, los likes, las donaciones... Otra cosa, punto aparte, quiero hacer un paréntesis Muchas gracias a todos los que han donado En el directo que hicimos de 30 horas Les agradezco un montón Aquellos que quieran y puedan tienen los, link, los links De donaciones, encima me salvaron Porque para aquellos que no sepan, lo dije en el directo Perdí la billetera con todas las tarjetas Con todo, no tenía un centavo No tenía un peso Tuve que hacer ese directo, un poquito a la fuerza Y me han donado eh, Mucha gente, así que Infinitamente agradecido con todos Los que donaron, y como dije en ese momento, no me olvido, vamos a estar haciendo un torneito interno entre todos los que vayan donando, ¿bien? Vamos a hacer un torneo y va a haber un pequeño premio, algo así como un premio ahí para, para ver qué onda. Pero se vienen cosas lindas, se vienen cosas piolas en el canal, así que estén atentos, no se duerman porque se vienen cosas muy muy lindas. Les mando un beso, cuíden en zen, o cuídense, que estén muy bien, feliz fin de semana para todos, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau chau.